Y es muy abierto el juego, o sea, hey, todo este espacio, ¿qué onda? O sea, ¿por qué es tan ancho? Miren esta porquería de arbusto, ¿qué es esto? Parece una de esas pelotas que uno pacha para desestresarse No me saquen de contexto, por favor